Don Tulio Oh Usted me vendió menos que eso el otro día ¿Quién lo ve? Y eso que yo le compro aquí todo lo que necesito Jamás Esa romana mía es más fina que un reloj suizo Le digo que no me alcanzó para hacer las empanadas y eso que yo lo tengo todo bien medido ¡Ah! ¡Qué va! Seguro usted calculó mal Bueno, ¿y qué le hace pensar que es culpa mía? Ah, ¿Quiere que se lo demuestre? ¡Qué pleito, ¿verdad? ¿Usted cree que las ecuaciones puedan ayudar a solucionar esa discusión? Yo soy Eitel Vega, su profe en casa de matemática Y hoy vamos a estudiar este tema Resolución de ecuaciones fraccionarias y ecuaciones literales. Vamos a ver cómo las ecuaciones nos pueden ayudar en la resolución de problemas cotidianos. La palabra ecuación viene del latín aequatio, que significa igualdad. Una ecuación es una igualdad de dos proposiciones que contiene una o más incógnitas y que solo es verdadera para determinados valores los valores de las incógnitas que hacen verdadera la igualdad son las soluciones de la ecuación pero antes de proseguir vamos a repasar algunas reglas que es muy importante tener presentes cuando trabajamos con ecuaciones usted ya conoce estas reglas pues las ha utilizado en ecuaciones más sencillas como esta. Si un elemento se disminuye de un lado, debe disminuirse del otro lado, para mantener la igualdad. Si un elemento se aumenta de un lado de la ecuación, debe aumentarse en el otro lado también, para mantener la igualdad. En términos generales, cualquier operación que se realice en un lado de la igualdad, se debe hacer del otro lado. Tenga presente que resolver algebraicamente una ecuación es despejar la incógnita, lo que significa dejar la variable sola en alguno de los lados de la igualdad. Por lo tanto, la estrategia para despejarla es quitarle los valores que la afectan, realizando las operaciones opuestas. 3x igual 2x más 3. 3x menos 2x, igual 2x más 3, menos 2x. x igual 3. Para ilustrar el uso y solución de las ecuaciones fraccionarias como la que vemos en pantalla, volvamos con la discusión de la pulpería. Ah, sí. Yo quiero que usted me pruebe a mí que yo le vendí menos queso. Ah, deme lápiz y papel para que vea. Usted me vendió a mí dos kilos de queso. Uh -huh. Pero yo no lo pesé porque como estaba precisada... Ah. Gasté la mitad haciendo empanadas. Pero como me encargaron más... Se yo vine y le compré a usted otros 3 kilogramos de queso. Gracias. Con mucho gusto. Y esos sí los pesé antes de usarlos. Y al final, solo me salieron 190 empanadas. Yo a cada empanada le pongo 20 gramos de queso. Porque mi romana sí es segura, no como esa suya. Entonces, ¿cuánto queso me vendió usted? Tontulio. Tulio? De, no sé, dígame usted, doña Ana Para resolverlo procedamos de la siguiente manera Llamemos X a la cantidad de queso que llevó la primera ocasión Entonces X medios representa la mitad de ese queso Si por cada empanada gasté 20 gramos y pude hacer 190 empanadas, en realidad tenía 3.8 kilogramos de queso. Es decir, si gasté la mitad de lo que tenía inicialmente, junto con los 3 kilogramos que vine y compré después, en realidad usé 3.8 kilogramos de queso, o lo que es lo mismo, 19 quintos de kilogramo. Dado que hay un 3 sumando a la expresión que contiene la incógnita, debemos restar 3 a ambos lados de la igualdad para encontrar la solución. Hechas las operaciones, nos queda la ecuación en estos términos. Como hay un 2 que divide la incógnita, se multiplica por 2 en ambos lados de la igualdad. Resultando, X igual a 8 quintos de kilogramo. O sea, don Tulio, que usted la primera vez me vendió 1,600 gramos de queso y no 2 kilogramos. Ah, es que usted con esa matemática suya de viaje me avasalla, ¿verdad? Uh -huh. Está bien, está bien. Le voy a dar el queso que usted dice que no le di. Solo para no perder un cliente. Gracias. Aquí están sus 400 gramos. Muchas gracias, don Tulio. <risa> ¿Se fijan cómo Doñana y don Tulio resolvieron el problema usando una ecuación? Ahora veamos otra forma de ecuación fraccionaria. Hola, aquí están las empanaditas para el camino. Bueno, vamos de una entonces. ¿No piensa pasar a la gasolinera? Y eh, no, tengo gasolina suficiente para 100 kilómetros. Ay, cómo sabe que le va a alcanzar de aquí hasta Piedras Negras? Ya que el camino es muy largo y la próxima gasolinera está en Rinconcillo. Usted no se preocupe que vamos a llegar a Rinconcillo. Vamos. ¿Ya, ya hizo la cuenta? Ah, oh, no, qué va. Oh, mejor la hago yo. Espérese para que vea. Mire, estamos... Estamos en Ángeles. ¿Qué llamamos? Vamos a la ciudad de Piedras Negras Que le vamos a poner P Pasando por la ciudad de Rinconcillo Que podríamos llamar R El recorrido total entre las ciudades A y P Es de 275 kilómetros ¿Ve? <risa> sí, claro ¿Y de qué le vale saber eso si no sabe cuánto hay de aquí al próximo pueblo? Hmm. ¿Mm? Lo que sé es que Espérense la relación de distancia entre A y R y R y P es de 5 a 6. Si llamamos X a la distancia entre A y R, la distancia entre R y P sería 275 menos X. Además, como la razón de las distancias entre ciudades es de 5 a 6, se plantea la igualdad Ay, ay, ay, esta doñana. Para resolver esta ecuación Ella tiene que ejecutar los siguientes pasos Multiplicar a ambos lados de la ecuación Por cada denominador Para transformarla en una ecuación no fraccionaria Primero se multiplica Por 275 menos X A ambos lados de la igualdad Luego se multiplica por 6 O viceversa Se aplica la ley distributiva de la multiplicación con respecto a la resta, o sea, se multiplica por 5. Para agrupar los términos que contienen la incógnita, y como 5x está restando, se debe sumar 5x en ambos lados de la igualdad. Como la incógnita está multiplicada por 11, se divide en ambos lados de la igualdad entre 11. Entonces 125 kilómetros es la distancia entre ángeles y rinconcillo Y usted solo tiene gasolina para 100 kilómetros Por lo tanto no le alcanza la gasolina <risa> ¡Se fija! A esa señora no se le pasa una Las ecuaciones que acabamos de ver son algebraicas fraccionarias También existen otras ecuaciones llamadas ecuaciones literales En las que la solución no es un número específico sino que su resultado depende de otras variables, por lo que solamente se indica su valor con una expresión algebraica. Para resolver estas ecuaciones se utilizan las mismas estrategias que hemos visto hasta ahora. Veamos un ejemplo. La distancia que recorre un ciclista se determina por el tamaño de la rueda y por la cantidad de vueltas que da la misma. Por lo tanto, la distancia se puede expresar en una fórmula como la siguiente, donde D es igual a la distancia, N es igual al número de vueltas y R es igual al radio de la rueda. Ah, ¡Qué rico! Si quisiéramos saber el número de vueltas que da la rueda al recorrer determinada distancia, habría que despejar la variable N. Tratando las otras letras como constantes Procedemos a dividir entre 2 pi r En ambos lados de la ecuación El resultado del valor de n Es el que vemos ahora ¿Qué le parece si hacemos un repaso de algunas reglas importantes? La palabra ecuación Significa igualar Una ecuación fraccionaria es aquella en la que la incógnita forma parte de una fracción. Para su solución, es necesario transformarla en una ecuación equivalente no fraccionaria. Las ecuaciones literales son las que contienen varias letras. Para su solución, una de estas letras corresponde a la incógnita. Y las otras se consideran constantes, por lo que las estrategias para resolverlas son las mismas que se utilizan con las otras ecuaciones. Al final, la solución quedará expresada en términos que pueden contener letras. Bueno, esto es todo por el momento. Le invito a que siga viendo videos de Profe en Casa para que repase estos y otros temas. Hasta luego.